ok en el día de hoy nosotros vamos a ver cómo yo puedo cambiar el idioma en windows 10 ok vamos a cambiar el, el idioma del sistema operativo completo no se confundan con esta barrita que dice aquí eh, idioma porque esto solamente se refiere al idioma del teclado ok el video de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el idioma del sistema operativo completo si se fijan mi sistema operativo voy a dar un clic derecho sobre el escritorio y si se fijan está todo totalmente en inglés voy a abrir una carpeta cualquiera si se fijan aquí todo está fíjense Home, Share, View, todo está en inglés entonces vamos a cambiarlo a español lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vamos a dirigir a inicio y en inicio vamos a dar un clic y cuando se nos abra esta ventana nosotros vamos a dar un clic sobre la rueda dentada de que es esa que está ahí que es Settings o Configuraciones. Entonces, lo primero que hacemos es que nos vamos a Configuraciones. También lo podemos encontrar aquí en el buscador, escribiendo simplemente Settings o Configuraciones. Y lo tenemos ahí. Entonces, le damos un clic a Inicio, Rueda Dentada, le damos un clic. Cuando estemos aquí, en esta sesión, vamos a tener algo que dice Time y Language. Si tuviera en español, dijera como Hora e Idioma, le damos un clic. Luego entonces le vamos a dar aquí donde dice región e idiomas aquí en el medio y se nos va a abrir una ventana como esta donde nosotros tenemos aquí donde dice idiomas de preferencia y yo tengo como idiomas ya descargados en mi sistema operativo inglés, Estados Unidos, español de Colombia y español de República Dominicana. Se fijan, el primero dice Windows Display Language, eso significa que es el idioma en el que está el sistema operativo. Si yo quisiera cambiar, simplemente nada más le doy un clic a cualquiera de ellos. Pero imaginando que su país, usted quiere, vamos a poner un ejemplo, queremos descargar el español de México. Le vamos a dar a, a añadir lenguaje aquí a la crucecita, se nos va a abrir y vamos a buscar el lenguaje que nosotros queramos. Vamos a escribir español, lo pueden poner sin ella no importa, español y seleccionan el país le dan hacia abajo, El Salvador, América Latina, México, mírenlo aquí. Entonces, luego que seleccionemos el español, del país, ¿verdad? Lo vamos a dar a Next, luego le vamos a dar a Instalar. Si se fijan, ahora se está instalando el español de México. Uy. Ese proceso va a durar en promedio de 5 a 10 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pausar el video. Y luego vamos a volver cuando se descargue. Eh, vamos a esperar unos minuticos más. Si el internet está muy lento, le va a durar mucho. Pero si el internet está bueno, no va a pasar de 5 minutos el proceso. Ok, como ustedes vieron, ya se terminó de descargar. Entonces, fíjense donde dice, Español México will be display language after next sign in. Eso significa que se va a aplicar cuando nosotros reiniciemos la computadora, ¿ok? Entonces, si se fijan, ustedes ahí tienen cuatro idiomas y como en México está arriba, quiere decir que automáticamente yo reinicie, ya se va a aplicar. Si yo quisiera cambiar otra vez a Estados Unidos, simplemente le doy y selecciono la flecha hacia arriba. Fíjense cómo se movió. Pero como quiero México, le voy a dar un clic a México y le voy a dar otra vez a que esté arriba, ¿ok? español de méxico entonces como ya está español de méxico voy a reiniciar mi computadora ahora para que se apliquen los cambios ok ya mi sistema operativo se reinició ahora vamos a ver si se aplicaron los cambios voy a dar un clic derecho y como ven ahora mi computadora está en español entonces mi gente hasta aquí este video. vamos a seguir subiendo más vídeos eh, no olviden darle like y suscribirse en el canal hasta la próxima